Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, Javier. Oye, yo aquí más encantado la vida, tomando una tapa en el food truck, en la parte de arriba. Eh, estamos aquí, Julio, y yo creo que también un poco para hablar de la certificación de atún de pesca responsable. Eh, que habéis contado con la confianza de Enor. y Yo creo que nosotros día a día, un poquito, en la sociedad estamos viendo intentando recoger cuáles son los valores que nos piden las personas que, que intentemos certificar. En este caso, estamos hablando de pesca. Eh, no solamente estamos en aspectos de pesca, eh, y en cuanto a la calidad y la excelencia en la pesca, sino también cómo se están haciendo esas capturas eh, cuáles son los elementos que están eh, diríamos, influyendo, eh, es una captura responsable no? esto es lo que mide y lo que certifica eh, la solución de AENOR de atún de pesca responsable, cuéntanos desde el lado vuestro Julio, qué es lo que estáis haciendo Pues nosotros llevamos eh, muchos años, ya lo sabes eh, Javier, teníamos eh, venimos trabajando desde ya 12 años eh, eh, buscando la mejor manera de cómo demostramos que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces confiamos en AENOR para poder hacerlas bajo la norma UNE 195.006 de atún de pesca responsable, pues sobre todo garantizar las condiciones sociales de los trabajadores, porque por desgracia estamos compitiendo en un mundo en el que eh, hay mucha competencia desleal debido a que hay eh, consumo de, de mucho atún que viene de fuentes poco fiables. Yo, yo creo efectivamente. Yo creo que hay, hay un tema de consumo de atún. Creo que ahora mismo ya nos interesa mucho más, como decía antes, la calidad. Cómo se están haciendo esas capturas y cómo se está haciendo esa pesca. Dime qué aspectos mira exactamente y qué habéis mirado en vuestros clientes eh, en cuanto a esa forma de pescar. Pues lo fundamental para nosotros, primero, como he dicho antes, es la garantía de que la cuestión social. ...está a nivel de la Organización Internacional de Trabajo... ...y eso, eh, la norma UNE, es lo primero que hace... garantizar que los contratos se cumplen... ...se paga bien a la gente... ...y las condiciones que hay a bordo eh, también se cumplen... ...después los seguros de eh, los barcos... ...que tienen unos seguros... ...que también es un segundo contrato social... ...porque tienes que tener un seguro con una cobertura... ...en todo el mundo, que pescamos en todo el mundo y el control de la actividad pesquera para ser eh, responsables y legales porque eso es lo que demostramos bueno, Yo creo que, que básicamente eso es un poquito lo que nosotros hemos certificado nuestro rol que, que realmente en, en, los clientes que pertenecen a la asociación cumplen y las capturas cumplen lo que dice la norma UNE y que yo, no solamente en el caso de, de, de, de, de las personas en la asociación y las empresas, no es un tema normal, únicamente normativo, no lo que hemos dado cuenta es que yo creo que la industria pesquera española de captura lo que quiere verdaderamente es contribuir a, a mantener esa sostenibilidad que hemos llamado sostenibilidad social y que verdaderamente mira eh, cómo se produce la captura en este caso, de, de, en este caso del pescado. ¿no? Nosotros, de, es que para mantener la licencia social de, de una actividad pesquera como la nuestra, que se supone que es industrial y que puede ser agresiva con el medio ambiente, tenemos que garantizar que lo hacemos de una forma sostenible y responsable. Julio, por último, eh, obviamente esto en lo que queremos hacer siempre es crear un impacto en el consumidor. ¿En qué se tiene que fijar el consumidor final cuando esté consumiendo atún, ¿Qué está certificado por AENOR? Pues lo primero, evidentemente, vuestro logo, porque vuestro logo de AENOR, Atún de Pesca Responsable, es el que garantiza esas condiciones y nuestras marcas, como han sido Atún, Lo Campos y Isabel, son las que nos están apoyando con ese compromiso de que toda su producción va a estar fundamentalmente hecha con Atún de Pesca Responsable certificado de AENOR. Pues mi hermano, oye Julio, muchísimas gracias, yo voy a tomar la tapa, si Venga, no tienes si no inconveniente, Eso que, está... que tiene, tiene muy buena pinta. Gracias por la confianza de Enori. gracias y enhorabuena por lo que habéis conseguido y por la contribución. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta Venga. ahora.